pueden ver los flamencos no sé si se logran a ver bien están sobrevolando son aquellos que están allá ahí los pueden divisar los flamencos rosados Aquí estamos en la laguna verde, flamencos rosados como se puede apreciar ahí que yo no puedo ver muy bien del sol Quería documentarlo, para que lo puedan disfrutar y degustar Los flamencos rosados Y también están los guanacos Allá ven, hay dos Dos guanacos Estamos en la Laguna Verde Con los flamencos rosados Ahí, sí, hay flamencos rosados El Volcán Pisis detrás y los guanacos, a ver, ahí están. Les envío un cálido saludo desde acá con los flamencos rosados y los guanacos. Les mando un saludo grande y hasta luego.